Proacme SADCV y nuestra familia les extendemos nuestros saludos y mejores deseos en esta época navideña, ya que son parte fundamental de nuestra distribuidora y sin ustedes no seríamos lo que somos. Deseamos que tengan unas felices fiestas y que sigan depositando su confianza en nosotros, nos seguiremos esforzando en ofrecerles productos de alta calidad y la atención personalizada que nos caracteriza. Que sus hogares sean bendecidos en estas fiestas y que en el año que está por comenzar, nuestros lazos comerciales sean más estrechos y fructíferos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.